Y hey, muy buenos a todos, aquí Dominio Gamer en un nuevo gameplay de Terraria Y bueno amigos, continuamos con la serie de Terraria por 2 en su octavo capítulo Y bueno amigos, eh, en el capítulo anterior lo que hicimos fue que luchamos contra el ojo marévolo ese El cual me dio un poco de problemas, aunque al final lo que hice fue que lo logré matar con mucha suerte, claro Pero que se puede hacer si soy el niño más suertudo que puede existir en toda la tierra Pero en fin... Sin más nada que decir, eh, en este capítulo lo que, será, mm, lo que haremos será... Lo que haremos será, lo que haremos será... Hacer como un pasadizo en lo que es... Mm, debajo de la casa, en lo que está debajo de la casa. Un pasadizo, no sé hacia dónde lleve en realidad. Pero que sea como tipo búnker, así como... No sé, cosas así para... Ya saben, poderse... Poderse refugiar mientras... Está la noche. Eh, alguna cosa que suceda mala, que yo no sé. Posiblemente también lo que es. Uh, rayos. Fallo mío. Se me olvidaron las tablas estas. Aunque podría seguir cavando un poco. Pero, porque. Pero bueno. En fin. Este búnker es como un tipo pasadizo, aunque a la vez lo usaré, lo usaré como un tipo búnker para poder esconderme si hay algún, algún problema, alguna cosa, no sé extraña que suceda. Pero en fin, sin más nada que decir también eh, quería decir que lo que haremos también en este episodio será buscar al esqueletón para en el próximo capítulo matarlo. Pero en lo que va pasando la noche, ya que casi se me está haciendo de noche, he decidido hacer esto En lo que va pasando la noche me pondré a hacer esto, aunque será un poquito aburrido, quizás, tal vez, no sé Pero, <ríe> bueno, veamos Creo que sí, estoy atrapado Así que lo que haré será poner esta cosa aquí, el lo que, este extraño que conseguí eh, Creo que también fue en cosa en este, la casa del esqueletón este, pero no fue en este mundo que, los, que lo encontré Sino en otro mundo, el cual está, creo que es en... Creo que lo enseño en el episodio piloto, en el tren. El cual todavía no he subido. Pero lo tengo, de lo tengo de pregrabado ahí para subirlo nuevamente después. Me quedo sin aire. <risa> bueno, eh, veamos. No es esto lo que necesito, pero lo tomaré de todos modos. Lo que necesito es madera. Creo que, creo que no tengo las plataformas. No sé si tengo plataformas. Eh, no... Uh, no uh, Sí Pero esto es madera Así que la tomaré para hacer Para hacer Estas plataformas Las buscaré uh, Hacia arriba están, hacia arriba, hacia arriba Busco hacia arriba Porque no entiendo qué tan lenta es esto uh, Veamos Ok, ¿cuántas hago? Uh, no sé Tal vez con Con 100 o con 90 y algo, no sé. tal vez veamos, 70, no, 40, hoy me falla la vista mucho, <ríe> ok, 50, 60, 70, ok, se está haciendo de noche, eh, veamos qué más les puedo decir, eh, he tenido también unos inconvenientes para poder subir los videos, ya que se me está haciendo un poco tarde, pero, ¿qué se, puede, ¿qué se puede hacer? No puedo cumplir con lo que es el horario que planteé últimamente. Si alguno de ustedes lo vieron. No, si no puedo cumplir con ese horario, lo que haré será cambiarlo y poner otro. Es lo más obvio. Um, veamos, hacemos esto. Comamos. Um, ya, no falta más nada. Con 100 y 100, 99, stacks y otro, y otro ahí para completar los 100. Perfecto. Solo es bajar por aquí, romper esta piedra. Ok, romper, romper, rompo y rompo. Ok, ahora continuaré por aquí. Okay. Aunque okay. creo que tal vez sería buena idea poner lo, las plataformas, pero después, bueno. Ok, si alguno de ustedes se está dando cuenta, eh, lo que estoy haciendo ahora es... Bajando hasta lo más profundo, ver si encuentro un mineral Veamos Tomamos La, lo, la plataforma Colocamos Colocamos esta, ya que es la que más me sobra <risa> Ok, hasta aquí Si lo coloco hasta ahí es porque Es justamente el rango donde Logra saltar Donde logra saltar el personaje No puedo colocarlo más arriba Porque no logra saltar hasta ahí Ni más abajo Porque entonces no podría llegar a donde Supongo que quiero llegar Ok Sin más nada que hacer Continuo Ok Llevo ahora en realidad Creo que son 5 con 14 segundos Ahora llevo el cronómetro pues. A ver No sé si tal vez El volumen se esté escuchando un poco alto y es algo que no quiero que suceda porque tal vez sea un poco molesto. Pero si tengo la suerte podré solucionarlo con el Camtasia. Pero bueno. A ver, rompo esto aquí. Hacer como una mini habitación. Pongo una antorcha que también se me están acabando. Sí, no tengo antorchas. Así que voy a por las antorchas. Ok. También para... Para, no, para que no haya tanto silencio en, la, en, en las grabaciones y no tenga, y tenga que estar comentando tanto, lo que haré será poner música de fondo, tal vez en, esta, en este o en el próximo video, porque en serio que así es un poco aburrido, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Lo que haré será poner música épica cuando suceda algo épico de música, ya saben. Un poco aburrida cuando pase cosas aburridas Pero que se puede hacer A ver eh, Lo que tengo planeado es que este video Dure como máximo 30 minutos Para que no se me haga Tan difícil el subir El video Justamente ahora cuando estoy Grabando esto son las 6.5 Segundos oh, ugh, Las 6.5 minutos <ríe> Y llevo ya 6 Minutos de grabación Ok, me pongo a decir el tiempo que tengo de grabación cuando no tengo nada que decir <risa> Bueno, a ver si no tengo nada que decir Bueno, en serio que eso no me gusta porque De hecho algunos de ustedes no, tampoco tampoco les gusta Ok, tengo una puerta algunos de ustedes se le hace aburrido cuando solamente hay algo un juego y no hay nada que decir, quizás solamente música y cosas varias, entonces eso es un poco aburrido. Tal vez sí, tal vez no. Quizás algunos sí, quizás algunos no. Pero, ¿qué se puede hacer? Okay. A ver, Ok, Y. Um, bueno. Se me olvidaron las antorchas, pero bueno, ¿qué se puede hacer? A ver. A ver, esta de noche. Solamente no quiero. A ver abajo por aquí. Solamente no quiero que suban, que se formen zombies por esos lugares. Miren, se me... no tengo antorchas en ningún lado, rayas. Bueno. Ok, ¿por dónde ha bajado? Tengo mata, muere, muere, muere, ok. ¿Se acuerdan cuando era tan.? Eh, difícil sobrevivir en las noches y ahora es un poco más fácil porque tengo estas armas las cuales no la he conseguido tan fácilmente bueno tan bueno de hecho sí es fácil conseguirlas porque lo que hice fue uh que la, la supremo oh dios ok uh hierro bueno en fin de hecho fue fácil conseguir estas miren por aquí es que vienen ok ok lo solucionaré más tarde Quizás haré como una mini casa por ahí mm, Sí, tal vez Tal vez lo haga en el próximo capítulo Espero que no se me olvide eh, Veamos eh, ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo. Uff, rayos Por eso siempre hay que decir una cosa antes que la otra Porque las personas se confunden Y uno se le olvida qué está diciendo Pero en fin, otro zombie eh, Lo que tengo que hacer ahora es buscar antorchas Aquí tengo 99, perfecto Ahora bajaré por aquí. Ábrete, okay. Ahora te cierras, perfecto. Oh bien, muy bien, una estrella. ok Lo que haré será crear, no crear, no. Lo que haré será construir este búnker, ya que bueno, ya que está de noche y no quiero salir, no quiero quedarme sin hacer nada y tampoco quiero quedarme en la noche haciendo nada tampoco porque Sería como tentar a la suerte. Así que en el día lo que haré, lo que haré será eh, cruzar la zona corrompida por completo. Si tengo suerte, lo cual tampoco no se me ha venido de mucha suerte. Porque <ríe> si alguno de ustedes han visto los videos anteriores, eh, se me ha hecho bastante difícil eh, lo que, eh, poder cruzar la zona corrompida. Ok, ponemos una cosa aquí. En este episodio lo que tengo como meta es terminar la zona corrompida. Y después de eso, buscar el esqueletón Ya que tengo, he visto un patrón Y es que cada vez que uno pasa dos zonas corrompidas Es que aparece el esqueletón Me he fijado en eso Así que si logro pasar dos zonas corrompidas Que son las que están del lado izquierdo a la pantalla Son las que podré, son las, eh, encontrar, encontrar, encontrar, encontraré al esqueletón Si, sí, tengo suerte, claro Ok Perfecto, aunque con todas estas armas Yo creo que, uh, hierro A por hierro, a por el hierro Ok A por el hierro, perfecto 10 minutos Sin nada que hacer 10 minutos sin nada que hacer Una antorcha, porque esto está un poco oscuro Veamos Lo que tengo planeado es Subir el video Por lo menos en media hora Por lo menos a las 7 a las 7, tal vez 7 o 8 por ahí Otro zombie Otro tonto zombie Ok, no logro llegar hasta aquí Así que pondré esto aquí Uy, no Uy, qué sueño <coughs> Ok, perfecto Aquí pondré, también seguiré como subiendo Pondré esta plataforma aquí Y terminaré esta parte Ok Ok, okay perfecto A ver ok tal vez por ahí está ok perfecto veamos tomamos esto este de hecho es, yo creo que es el mejor pico que hay en Terraria por lo menos hasta ahora que es el que más es el que he logrado conseguir uno de los mejores que he logrado conseguir es este así que diría yo en mi opinión que es el mejor porque pica bastante rápido coloco una antorcha y sigo subiendo este eh, este zombie me está pidiendo que lo mate. No te preocupes, querido. No te preocupes. La hora de tu muerte es esta. Solo déjame construir en paz. Okay. Esto será también eh, dicho como un búnker, pero también podría llegar a ser como una, como una casa. Aquí podría yo poner también los NPCs que menos que menos bien me, que, me caigan. Los que más mal me caigan los podría poner aquí Ok um, Y aunque tampoco creo que no he dicho que Creo que no he dicho que yo estoy buscando un compañero para hacer lo que es multiraria, Ya que lo he dicho otras veces, creo que he anunciado ya lo que es esa serie Que es una serie de Terraria, solo que de dos La estoy planeando, la estoy planeando subir con un amigo el cual todavía no logro encontrar pero si él tiene un canal, si, si les interesa, podrían dejarme su Facebook y su Twitter ahí. Y también junto con el canal para yo poder ver, si me gusta, eh, lo podría considerar para poder subir el video con él. Mm, veamos, no se me olvida nada. Mm, ok, Facebook, Twitter y Skype. Y el canal de su, de su YouTube. Si no tienen canal... Tal vez es posible que no que no los reconsidere. Que no los considere. Pero bueno, es posible. Si me caen bien, entonces sí lo hago. Así que, bueno. Eh, sigo subiendo hasta ver qué encuentro. ¿Qué hora será? No sé si es de día o es de noche. Por, por el sonido, creo. Por, por la música, creo que no es de día. A ver... Eh, ¿Qué hago ahora? Ok, una plataforma... Subo y veo que no, no es de noche. Digo, no, no es de día, porque ya, ya en serio me quiero ir a buscar el esqueletón. Ese esqueletón me está pidiendo que lo mate también. Por mucho tiempo. <ríe> ok. A ver, subo por aquí. Veamos. ¿Qué puede ser? Aquí veo oh, también un apocalipsis zombie. Un apocalipsis zombie. <ríe> que se encuentra allá. Que quiere que lo mate también. Así que lo mataré. Tal vez ahora, tal vez después. No sé. A ver. Quito esto. No, no lo quité. Ahí, quito. Ok. Ahora sí lo quité. Veamos. Eh, madera. Oh, oh, madera. Tierra. Tierra. Madera. Miren la madera. Miren la madera. Ok. <ríe> eh, tierra aquí. Subo aquí. Perfecto. No sé si aquí... Ok, ya casi está amaneciendo Sí, ya casi está amaneciendo Ya quiero que amanezca Quiero que amanezca Quiero que amanezca <risa> Uff Ok eh, Veamos La dos, la dos señores La gripe ataca nuevamente Bueno, espero que no ataque porque Creo que subí dos videos En los cuales tenía gripe Y no se me fueron muy felices Por lo que me he fijado Ah, por cierto, para que me acuerdo, eh, tengo, que, tengo que decir que he estado jugando Terraria con una versión un poco atrasada y estoy planeando actualizarla a la 1.2, ya que es mejor, hay nuevos mobs, hay nuevos biomas, nuevas texturas. Eh, quiero traerles ese, ese Terraria, ya, está, ya amaneció, ok, perfecto, ahora iremos a, a buscar el esqueleto. Quiero traerles lo que es este... Este esta nueva versión de Terraria Para... Uh, perfecto, tengo el dinero para comprarlo Lo compraré, ya lo compré Estoy un poco tensado en el tiempo, pero bueno Quiero traerle lo que es la, Esta versión de Terraria Para el próximo capítulo Quizás sí, quizás no Porque estoy buscándolo Para, que, para, para poder Hacer que funcione bien Con cosas que no tenga lag y cosas varias Quiero ver si le puedo poner alguno que otro mod Quizás sí, quizás no pero también quiero, solamente quiero poner lo que es, ese terraria, porque ese terraria está un poco, a, un poco atrasado, un poco vaya. <risa> ok, sin más nada que decir, lo que haré será ir a la zona corrompida ahora. Creo que todos me entendieron, si no me entendieron simplemente me lo dejan en los comentarios. Si no entendieron algo para poderse explicar en el próximo capítulo también me dejan lo que quieren que haga en el próximo capítulo también. Si les gusta el video, bueno, estoy haciendo, <risa> estoy haciendo el video antes de comenzarlo. Pero bueno. Eh, ok, llevamos 16 minutos. Vamos a prepararnos. A poner todo donde va. Porque no quiero ir con el inventario lleno tampoco. Apilemos todo. <coughs> apilemos todo. Veamos lo que necesito, lo que no necesito. Vamos a poner todo esto donde va. Veamos. Esto que es... Ok, esta viga creo que no hace falta, así que la bote Veamos, esto tampoco sirve Esto tampoco sirve Esto serviría un poco Pero es que tengo todos los baúles llenos, así que... Bueno, aunque tengo un baúl, un baúl tal vez lo ponga, tal vez sí, tal vez no Todo depende de la pereza <risa> Ok eh, Veamos, apilemos todo No tenemos nada más Ok, ahorramos Ahorramos Tomamos lo que necesitamos, claro, porque no puedo ir con lo que no necesito. Ponemos todo en su orden, en todo donde va. Ponemos esto aquí porque las antorchas, mmm, he aprendido que no se puede salir sin antorchas. Eh, la, la tierra, ya que a, eh, atravesaremos la zona corrompida, el espejo, yo, siempre yo debo de llevar la tierra porque si me quedo atascado en algún lugar, si la tierra me, ayuda, me ayudará a lo que es escapar, todo lo matamos esto, ok, y ahora iremos a por la tierra corrompida. Sí. tampoco es tan, tan épica esta canción pero imagínense que es épica podando el césped podando el césped Diciendo tantas tonterías Para divertir La la la la la la la la la la la la la la la Ok, muere slime, perfecto Ok Continúo por aquí porque Miren donde he muerto, las muertes de Jester Las muertes de Jester Bueno, de hecho no de Jester, de Domini Ok Esto me trae bastantes recuerdos la lápida, la lápida, la lápida. Domino Gamer fue asesinado. Jo, jo, jo, jo. Ok, a lo largo de esto iremos, iremos viendo lo que son las lápidas en donde he muerto. Por el simple hecho de que he sido un poco noob y no he buscado armas antes de irme a explorar. Pero bueno, <ríe> lo que he hecho, otra más. Bastante cerca, por cierto. Domino Gamer fue asesinado. Perfecto. Ok, esto me trae buenos recuerdos y malos también. <ríe> No Minion Game me fue asesinado No No Ok <ríe> A ver um, la, la, la, la. Ok, esto es algo un poco feo Así que lo quitaré Veamos Ok um, Veamos, tomamos el disco de luz Ya que es la mejor arma Creo, en serio, ahora sí me atrevo a decir Que es la mejor arma que hay en Terraria Lo que es el disco de luz ¿Por qué? Porque se pueden tener de 3, de 5 y de otro más, muerte mía, ya esto me está cansando <ríe> Ok, me he dado un poco, me he dado duro en la, en la rodilla <ríe> Ok, uh, es la mejor arma, yo diría que es la mejor arma porque se puede tener de 5 cinco, de cinco en 5 cinco. Eh, Y quita de 35 vidas cada una yo diría que es la mejor arma, porque, bueno, quita de 35, tiene bastante crítico y se puede tener 5 en 5, se pueden tirar uno por uno, así, dam, dam, dam. <risa> y bueno, ¿qué se puede hacer? Aquí me recuerda a los nuevos que he sido y he puesto este, también he muerto cerca. La zona corrompida, señores. Ok. Eh, en la zona corrompida, ok, otro bicho de otro lado No me gustan Ok, si se fijan eh, Está la zona corrompida Y algo que está sin corromper Si se fijan No es que he pasado dos zonas corrompidas Sino que he purificado una parte Y he dejado otra parte sin purificar Ok Todo esto me recuerda a cuando morí No No mueras, Dominio Miren, aquí he estado un, po un poquito Para caer Pero, ok a ver seguimos todas las burradas que digo ni yo mismo me lo puedo creer <risa> pero ustedes son peores que se las ven <risa> ok ok a subir <risa> pero bueno subo por aquí ok a ver a ver todo esto he es sido lo he ido construyendo para poder Llega a lo, que, a lo que he terminado la, a, lo, a terminar Lo que es la zona corrompida Lo cual es bastante difícil Cuando uno no está muy bien equipado el, cual es el caso mío? ¡Uy! Ok Veo un monstruo de estos Muere monstruo ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ay, ay, ay ¡Me ay asustado! Ok, muere Perfecto, creo que aquí hace falta poner Tal vez, no, no, no No, no hace falta poner nada ya verán por qué he traído la tierra. La tierra siempre se falta. A ver, llevo 22 minutos. Ok, ok. Ya quiero filmar lo que es la, pro filmar. Ya quiero grabar lo que es la próxima versión, la cual es 1.2, ya que estoy un poco atrasado, no sé si ya lo dije, o oh, si sí, sí lo dije, sí lo dije. Quiero utilizar lo que es esta versión, ya pasé lo que es la primera Para poder subir la próxima versión porque esta es muy aburrida si se han fijado En la próxima versión me he fijado que hay hasta fuegos artificiales No sé si en esta versión hay hierro, perfecto Quiero subir la próxima versión, eso es lo, eso es lo, que, estoy, lo que he estado diciendo Ok, la próxima está muy cerca As, A ir por aquí, a ir por aquí Ok, mmm, veamos cuando hay calor y estoy un poco tenso. Lo que digo, digo bastante tonterías si y alguno de ustedes tal vez no me entiendan. Pero bueno, trataré de corregir eso a lo, que, a lo largo del video. Pero bueno, eso puede ser si les ha gustado el video. Solamente comenten lo, que, comenten lo malo y lo bueno que he dicho y lo que no he dicho A ver, un cofre, el cual no he visto. Uh, piel de hierro. Eso lo necesito. Mmm, poción de vida, sí. Exactamente, flechas, granadas Esto Esto es Esto es la ley, la lanza La lanza de hecho Cuando estaba comenzando fue una de mis mejores armas Ya que tiene bastante empuje Fue la que, la que más me ayudó Aunque siento la zona corrompida Creo que la lanza no es la mejor opción Uy, ok Ok, esto lo he hecho por A ver, tomo esto Ok mueres tonto. Mueres tonto, mueres tonto. He dicho, oh rayos, qué tontería. Más grande, pero bueno, <ríe> mueres tonto. A ver, miren, ya ven por qué necesito la tierra. Aquí está, está... tantos bichos. A ver, tengo la piel de hierro, tomo esto. La zona corrompida es un poco difícil. Si tuviese las botas voladoras, pues un poco más fácil, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Veamos. A ver, tomo esto. Eh, la, eh, lo que haré ahora. No, no, no. Ay, me asusto tanto. Casi, casi muero. Casi muero. Casi muero. A ver. A ver, subo por aquí. Perfecto. Eh, ok. Ok. Rayos. ¿Y ¿Qué tengo que poner más? Ok, muy bien, gracias. Ya estoy casi muriendo, tengo 50, tengo la mitad de la vida Ok, sigo subiendo por aquí okay. eh, No recuerdo si lo dije, pero quiero poner lo que es una música de fondo Para que no sea tan aburrido a la hora de escucharme hablando tantas tonterías Estoy planeando ponerla en este episodio, si sí, logro encontrar canciones buenas Si, sí, logro encontrar canciones buenas no se si encuentro tontas, ya que esté desesperado O va, cosas varias Si no encuentro una buena canción, simplemente no la pongo Ya, porque quiero que sea una buena canción A ver, otro cofre Perfecto um, Ok Lo que tengo que hacer es tomar la tierra Porque no No logro llegar Ok, la tierra aquí Y ok, perfecto Ahora veamos lo que hay aquí No sé okay. Um, ok, dinero Poción de hierro eh, Estas flechas, lingotes Y barritas luminosas Ok Ok, haremos flechas de, de Fuego, ya que son las mejores que yo Me he dado cuenta hasta ahora A ver mmm, qué pereza, señores, qué pereza mm, Nota, dormir antes de grabar <ríe> A ver Tengo las torchas está haciendo de noche, casi se está haciendo de noche A ver, sí Sí, sí, logré pasar la zona corrompida, las dos zonas corrompidas Y si la teoría no me falla, al cruzar, al cruzar dos zonas corrompidas se encuentra el esqueletón Derecha o izquierda, normalmente siempre se encuentra a la, de, a la izquierda Ya que he hecho tres mundos y los tres mundos están después de tres, después de dos zonas corrompidas Y a la izquierda del mapa, siempre me he estado fijando en eso Así que si tengo suerte le encuentro, sí y en el próximo capítulo lucharemos contra el esqueletón um, veamos aquí no llego así que pondré tierra ok um, una de las estrategias que tengo para siempre matar al esqueletón es llevarse una cama como spawn llevarse una cama llevarse siempre madera lo suficiente para poder crear una casa ahí y, y llevar bastante comida y es justamente en el momento en el que él esté ya formado, lo primero que hay que hacer es romperle las dos manos que tiene, ya que son sus dos almas más poderosas, pero las almas que más me desquician, son esas dos. Así que lo primero que hay que hacer es destruirle las dos manos y luego proceder a destruirle la cabeza, la cabeza. Porque si se, crea lo que, si se rompe o se mata lo que es la cabeza primero, cosas varias entonces nada tendrá sentido él te matará fácilmente Ahora otra de las cosas otras de las estrategias buenas que hay es siempre llevar una armadura de hierro eh, lo que es una armadura de plata no de hierro me confundí bueno bueno si ¿Sí han oído alguna que otra interfaz ahí en ese... ¡sí! ¡sí! ¡sí lo logré! ¡por fin! ok ok ok a lo que estaba si han escuchado una que otra interfaz en lo que es la el sonido en ese momento es porque lo he puesto en pausa y he vuelto a hablar. Pero en fin, sin más nada que decir, despedimos el video aquí justamente veamos en medio del... De, ok, ok. A ver, cierro la puerta, ok. Y bueno amigos, hemos llegado al final del episodio. Espero que les haya gustado. Like y comenten de lo que quieren que hagan en el próximo episodio. Aunque en el próximo episodio lo que haremos será matar al, al esqueletón. Si tengo, la suficiente su si tengo la suficiente suerte de poder matarlo a la primera. Bueno, veamos qué más. No se me olvida más nada que decir. Ok, sin más nada que decir, nuevamente les digo, chao, chao. Thank you.